Mira la cámara y luego vuelcas para acá, pero no tan, no tan robótico, batao, natural, natural. No mames, es que no vengo empurrado. Ya no, vengo bien desde la secundaria. Traes fuego, traes fuego, pendejo. Oigan, por qué? ya. ¿Que si tres fuego, pendejo. Ay, no, pendejo, no. Güey, se está riendo. <risa> sí. Dos. Acción. ¿Se lo que quieres hacer? No? Sí. Se cree intocable. No, no, que está, güey. ¿Estás grabando o estás tomando... Fotos? Estoy grabando. Ah, eso va a estar aquí Ángel y yo vamos a cruzar de allá Nos vamos a tener aquí <risa> ah, es que esa mirada ya esa mirada se me hace conocido con cara de pendejo sí, tato, <risa> güey. Ah, acción no, <risa> que si traes fuego puñetas que la chingada. porque yo sí ¿Cómo me cago pero límpiate güey. <risa> ¿Bueno se me manchó? ¿No? Un poco Un poquito pero... ¿Eso sí, es? está blanco y negro? Si, está blanco y negro Una, dos, tres, acción Y acción Dos, uno, acción Acción Que todo así. Culo ¿Qué? dormido, culo dormido, y acción, volcate y suplica por tu vida, suplica ¿Qué? ¿Qué? sin tanta sonrisa, ¿qué sonrisa güey. Te van a matar. Eh? A ver, hola. Puto el que se ríe. <risa> no. Si sí soy wey. Vamos, vamos.